¿Qué tal amigos de Radio Switch? Hoy vamos a hablar de un tema que está muy de moda. ¿Tóxicos o no tóxicos? Y bueno, te transmitiendo en vivo y en directo desde las oficinas de Radio Switch, desde Puerto Vallarta con esta vista increíble que tenemos. Voy a abrirles un poquito aquí cámara para que la puedan apreciar. Esta es la vista que tenemos aquí en Puerto Vallarta, aquí en la oficina de Radio Switch, nuestras montañas. Y bueno, les va a dar un poquito el sol allá el, el mar. Pero mientras que hicimos el día de hoy compartirles un poquito de la majestuosidad de nuestro Puerto Vallarta, ay ustedes, disculpen si salimos con cara de arruga por el sol, pero este pues, es el, estamos sacrificándonos hoy para que ustedes tengan una vista bonita y me da muchísimo gusto saludar a la doctora Norma Angélica Valenzuela. ¿Cómo estás, Norma? Bienvenida a Radio Switch. Hola, Elizabeth, súper feliz de compartir contigo, como siempre, ya sabes. Así es, la verdad que muy a gusto. Y abordábamos este tema de ser tóxicos, porque se ha puesto muy de moda que a todo le decimos, ay, es un tóxico, ay, qué tóxica eres. Y creo que ya lo hemos es la palabra tanto que ya desvirtuamos el verdadero significado de ser tóxicos y cuándo podemos identificar si alguien es tóxico, si nosotros somos tóxicos, si hay una relación tóxica. Doctora, bienvenida, pues te escuchamos. Pues en realidad tenemos primero que esclarecer la, la persona tóxica que ya es tan popular hoy en día, es sumamente popular. Que, que ya digas, persona tóxica, ay, es que es una tóxica. Y en realidad no llevamos toxicidad en nosotros, no tenemos ningún nivel de toxicidad en nosotros. Esos son comportamientos y conductas que se van desarrollando en las personas. Entonces, por eso el tema de hoy, para esclarecer cómo podemos verdaderamente identificar si somos tóxicos o si alguna persona a nuestro alrededor es tóxica para que entonces podamos nosotros ayudar un poquito como a saber, ay, estoy, ahora sí estoy siendo una persona tóxica porque estoy presentando estos comportamientos o si mi pareja es tóxica porque presenta estos comportamientos o un amigo o una amiga, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el punto más importante de esta temática, que podamos entender que no llevamos toxicidad, que, en, que las personas tóxicas son en base a lo, a lo que son los comportamientos. ¿Y quieres escuchar cuáles son estas características para detectar a las personas tóxicas? Adelante, es un gusto escucharte, doctora. Bueno, pues vamos a empezar. La primera es que son egocéntricos. Son personas muy egocéntricas. Estas personas continuamente hablan de sí mismos, ¿no? Continuamente es el centro de atención. Eh, pues el, ellos quieren ser como el tema principal, eh, el epicentro, que todo lo que se trate en la conversación sea sobre de ellos. La segunda es que tienen una visión pesimista de las cosas. Una persona tóxica siempre está construyéndose a través de quejas, críticas, pesimismo. Son personas con visión muy pesimista. Catastrófico, ahí ¿no? Ahí llevamos dos para quienes nos están escuchando vayan observando, ¿no? una visión pesimista y son egocéntricas. Vamos a pasar. La tercera característica del comportamiento de una persona tóxica es que ocupan el rol de víctimas. Uh -huh. Asumen el rol de víctimas. Todo me pasa a mí, porque me sucede a mí, qué barbaridad, es el rol de la víctima. El número cuatro, pues, obvio cabe mencionar la falta de empatía. Si soy egocéntrico no podría ser empático, ¿estás de acuerdo? Entonces, eh, la claro. característica de detectar es una falta de empatía. Entonces, como lo hemos estado platicando, ¿cómo detectar a una persona tóxica? Pues, observando si tiene empatía hacia los demás, hacia lo que pasa con los demás. Es evidente que las personas tóxicas no tienen empatía. La siguiente es que son personas con comportamiento envidiosos. La envidia, dese deseando siempre lo que tiene la otra persona y de alguna manera llegan a sentir este fuerte sentimiento de, de sufrimiento y madurez a... Uh, por incluso llegar a odiar a quien tiene lo que ellos quisieran tener, porque son personas envidiosas. Número 6. son infelices. Las personas con comportamientos tóxicos no son felices. Son personas que viven una infelicidad constante. Entonces, si unes los comportamientos anteriores y le pones esta, la número 6 que es la infelicidad pues está como acorde, ¿no? Pues si son egocéntricos, están quejándose todo el tiempo, son envidiosos, visión pesimista, obviamente hay una infelicidad, ¿no? Se frustran con mucha facilidad y pues muy pocas veces entran en un equilibrio emocional. Y la séptima y última característica es que no se alegran por los logros de los demás, ya sabes, la mayoría de las personas cuando dicen, ay, me gané la lotería y me gané no sé cuánto dinero y la mayoría te dice, ay, felicidades, qué padrísimo que, que te ganaste la lotería. Bueno, pues las personas tóxicas no se alegran por los logros de los demás. Al contrario. Wow, qué fuerte. Estas son las siete características que pudieras detectar y observar en una persona, ojo, con comportamiento tóxico, entonces okay. ya no vamos a usar la etiqueta popular de ay esta persona tóxica, no, esta es una persona con características y comportamientos tóxicos. Claro, eh, ¿cómo surge? Estaba muy interesante cuando preparábamos este tema, ¿por qué surge el término de personas tóxicas? Hemos visto esta palabra en latas de alimentos, en productos de limpieza. ¿Cómo es que se traslada a comportamientos humanos? Sí, eso es, eso es padrísimo, esa pregunta, porque al principio de esta radioconferencia hablábamos de que no llevamos toxicidad en nuestro cuerpo, efectivamente no somos un producto químico. Entonces, pero sí tenemos una bioquímica en nuestro interior y esta bioquímica hace que funcionemos de cierta manera o hace que desarrollemos ciertas características de personalidad, ¿no? Una personalidad optimista, una personalidad pesimista, va en base a los escenarios en los cuales hemos sido educados y en los cuales hemos sido desarrollado desde nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra adultez. Entonces, la toxicidad se va incrementando en la medida de nuestras frustraciones. Y cómo las manejamos, cómo las abordamos, cómo decidimos, ah, bueno, me está pasando esta situación, estoy viviendo este escenario, cómo afronto ese escenario, porque la, la nueva modalidad nos está pidiendo o nos está exigiendo ser seres con mayor resiliencia, con mayor fortaleza, eh, con mayor optimismo sobre lo que viene, ¿no? entonces ya de entrada esta nueva modalidad nos está pidiendo que activemos esos recursos que cada uno de nosotros tiene, pero una persona con comportamiento tóxico va a ser muy difícil que emplee esos recursos, a menos puede ser que lleve un tratamiento psicológico, se atienda en ese sentido esos comportamientos de visión pesimista, de egocentrismo, porque al final del día le va a generar mucho conflicto perdiendo un amigo, perdiendo una pareja, perdiendo un trabajo, las personas con Más sufran... que nada porque una de las características que se me hace muy fuerte es porque no son felices, no puedes ser feliz con ese nivel de toxicidad porque lo que decíamos al inicio, no solamente eres hacia afuera, lo eres hacia adentro, eres autocrítico, te pasa algo bueno y lo demeritas, pensando en el envidioso, el que no le da gusto, el, el, el bien o la felicidad ajena, este, pues me imagino que debe haber también baja autoestima, ¿no?, porque si se está buscando mucho llamar la atención o ser el centro de atención, y si ella, esa misma persona, ¿no?, se desea amor propio, este, pues ya desde ahí hay, hay una carencia muy fuerte, tiene mucho que ver, Elizabeth, con lo que acabas de mencionar. El... Hay un autosabotaje de autoestima. ¿Y qué pasa? Que estas personas, lejos de sentirse seguros de sí mismos, pues hay una tremenda inseguridad. Ahora. se forma gente Ah, se, se perdió un poquito el audio de tu pregunta. A ver, ahí sí me escuchas? Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que produce boca que alguien genere un comportamiento tóxico? ¿Qué sucede en la niñez o es en la adolescencia cuando cuando se conforma este comportamiento? Pues en realidad, fíjate, la, una personalidad de comportamiento pesimista se va desarrollando básicamente entre la niñez de una edad temprana y la adolescencia, más bien entre la pubertud, pubertad y la adolescencia, ¿no? Sí conocemos niños pesimistas o niños que desde pequeños son, bueno, por, por naturaleza el bebé es egocéntrico, ¿no? pero poco a poco esos comportamientos se van regulando por medio de, los, de las personas que están al cuidado de esos niños. Entonces, entre la pubertad y la adolescencia se van generando estos comportamientos y se van definiendo personalidades de comportamiento. Que tendremos que observar qué escenarios vivieron estas personas que tienen estos comportamientos tóxicos? Me imagino que también vienen en una crianza de papás tóxicos, Entonces, aquí sería muy importante hacer conciencia de que lejos de usar estos términos con mucha naturalidad de acostumbrarnos a ellos, creo que sí hay que hacer mucho hincapié en que la salud mental y psicológica pues es importante y que no repitamos patrones y probablemente yo porque en la época de mi madre y a su vez en la época de mi abuelita no había toda esta información de la conducta y de la psicología, eh, yo tengo como que la responsabilidad de estudiar y entender y buscar el cómo mejorar mi comportamiento primero pues para nosotros mismos y segundo, pues, para nuestros hijos, ¿no? Esto es como cuando en el avión te dicen que te tienes que poner el, la máscara de oxígeno, primero tú, para que tú estés bien, para que tú estés sano, y después para que puedas ayudar a los demás. Y, y más en estos tiempos de tanto cambio que estamos viviendo y que nos exige como revolucionar socialmente, emocionalmente, psicológicamente. Eh, hay un punto también interesante que tú habías comentado, doctora, es el hecho de que la palabra tóxico también había surgido para definir relaciones, pues en una situación que lamentablemente también es muy real, de mujeres viviendo situaciones de violencia psicológica o física, y que en algún momento se hizo una campaña. ¿Cómo, cómo es eso? Fíjate que... Bueno, en varios países. A mí me tocó también experimentarlo en Colombia. Eh, yo hice un viaje a Colombia y las campañas eran, eh, estaban por todos lados letreros de aprende a amarte, aprende a hablar, exprésate, defiéndete. Porque las relaciones tóxicas empezaron, empezaron a surgir a un nivel extraordinario donde la mujer y el hombre ah, aceptan ciertas ciertos comportamientos o conductas por parte de su pareja sin saber detectar o sin detectar que esta persona está comportándose de forma tóxica, ¿no? Entonces, la razón de la información es para que aprendamos cómo a respirar y a decir, a ver, estoy frente a esta persona que lejos de nutrirme me está afectando y me está contagiando de este escenario tóxico, y yo de establecer una saludable distancia con esta persona, aunque sea mi pareja. Entonces, cuando a mí me tocó ver estas campañas, yo dije, wow, pues definitivamente es reeducar a la mujer y reeducar al hombre para que sepa lo que es el amor en pareja y no viva un círculo vicioso de toxicidad y se acostumbren así a ese tipo de relaciones porque no son relaciones normales y lejos de ser relaciones saludables. Entonces, si, si el auditorio que nos escucha ahora se da el permiso de evaluar las características de personalidad y detectar alguna de estas en su pareja o en su amigo o en su amiga, tiene el derecho de tomar una saludable distancia de esa persona. Y decir, bueno, pues en este momento yo, yo no puedo seguir al lado de esta persona con comportamiento tóxico porque me lastima y me enferma. Claro. Ahora, ¿cómo se trata la toxicidad en una persona? ¿Qué, qué tratamiento se puede dar? ¿Es, ¿Es una terapia larga? ¿Puede trabajar la gente un poquito consigo misma? Sí, es mucho trabajo que hacer. Este tipo de perfil de personalidad tóxica sí debemos trabajar como desde la raíz, como inició todo. No son tratamientos psicológicos cortos porque ya hay hábitos, ya hay comportamientos muy arraigados y sería muy difícil lanzar un pronóstico. y decir, en tres meses ya vas a quedar libre de esa toxicidad. Tiene mucho que ver con la actitud de la persona y lo que ya ha sufrido Elizabeth esa persona. En ese sentido, si esta persona ya ha perdido los seres queridos en su vida por ser tóxico. Si esta persona ya ha sufrido situaciones dolorosas por su propia toxicidad y que llegue al punto de decir es tiempo de cambiar pero porque ya vivió situaciones que ya le marcaron, ya le marcaron con la pérdida de algo muy querido. Sí se puede trabajar. Claro, la verdad es que sí se me viene a la mente, eh, eh, yo considero que un poquito estos rasgos fueron muy marcados en generaciones, sobre todo de gente ya mayor, como lo que platicábamos el otro día, ¿no? Cuando alguien decía, ay, es que yo estoy enferma, y que salía la per otra persona y decía, ay, no, es que yo estoy peor. Como que yo observé que, que en generaciones, a lo mejor, por ejemplo, de mi madre o de mi abuelita, que era muy común. Entonces, se me viene a la mente pensar en si gente ya mayor también puede todavía tener como un cambio por esto, de que lo tengan ya muy arraigado. Y pueden trabajar en ellos. Es no va a ser, no va a ser un tratamiento corto, pero sí se puede trabajar. Definitivamente sí. Y los jóvenes que nos están viendo y los no tan jóvenes, pues con mayor razón identificar alguna de estas características, primero en sí mismos. Yo y por también, ahí me vinieron como cinco, doctora. Y también. <risa> Le dije, la corre, qué soy, por Dios. Pero no, pues ya, es que en ves, parte es nuestra cultura y educación, ¿no? Lo que vemos en los medios, lo que vemos y en las películas, imitamos si patrones. ¿Sabes qué, Eli? Invitar a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes de estas generaciones nuevas, a que no usen la palabra ya sin lo que realmente significa. O sea, una cosa es encontrarte al lado de una persona que tiene un mal momento o está de mal humor o está pasando una situación de frustración, eso no cuenta para que sea un comportamiento tóxico. Un, una conducta tóxica es normalmente repetitiva. Un, un comportamiento tóxico normalmente es el común denominador de esa persona egocentrismo, este, visión pesimista, eh, tendencia a, a, a no alegrarse de los logros de los demás, a sentir envidia porque el otro sí trae el coche que yo me quería comprar. Eh. La queja, creo que esa es una también cuando hay personalidades que son de dicen 10 cosas y nueve fueron quejas. Ajá. El fin, el el, si ganó porque ganó. O la gente es que el... también le decimos matagallos, ¿no? Lo que decías. Ajá, Oye, me gané la lotería. Sí. Ay, pero vas a tener que pagar mucho de impuestos. Sí. <risa> entonces, Exacto. Es la ya visión, luego pues. veo eso. Deja que me la gane primero. <risa> pues, Esa es la visión. Entonces, yo les invitaría a que no usemos la palabra tóxico nada más por el popular momento de decir, ay, qué tóxico eres, porque se da esa tendencia actualmente. Claro. Sí, claro. Y, y bueno, a la larga también hay que recordar que no nada más trae daño emocional o pérdidas de seres queridos pérdidas, no me refiero a físicamente, sino en el sentido de que a lo mejor divorcio, te alejan, te quedas solo, ay, doctora, perdimos por ahí la señal, ahí estás, yo te quedas solo, solo. Ahí, ahí te tenemos, sino que también a la larga una persona tóxica desarrolla enfermedades físicas, el cuerpo también nos alerta cuando estamos con alguien tóxico, de hecho yo creo que hay gente que dice, ay, ya estaba con esto, y además más de estar platicando con esta persona, hasta me dolió el estómago o me dolió la cabeza. Entonces, imagínense de estar platicando con una persona que trae un comportamiento altamente tóxico, ¿qué le sucede a la persona que convive con ella misma 24 horas al día con esos pensamientos y actitudes tóxicas? Yo creo que también son las personas más predispuestas a desarrollar enfermedades en lo físico. Mira, en la terapia individual con mis pacientes, cuando tenemos una situación así, yo les digo, imagínate cada vez que tengas estos comportamientos, que como si fuera una botella de ácido muriático y que están cayendo gotitas diminutas sobre tus órganos internos. ¿Cómo te sentirías de saber que cada vez que actúas de forma y comportamiento tóxico, Estás lastimando a tus órganos como si una gotita así pequeñita de ácido muriático está cayendo sobre tus órganos. ¡Oh! Se quedan asombrados así como, no, yo no quiero ese daño a mi cuerpo. Pero efectivamente ser eh, una persona con comportamiento tóxico nos va a generar muchas enfermedades. Hay un alto índice de población tóxica, somos bastantes los que en este planeta andamos por ahí de tóxicos te voy, a decir, que no, cada, te voy a decir que no cada día tenemos más eh, el acercamiento ¿conciencia? a un nivel de conciencia y poder entender yo creo que por eso te decía en algún momento hablábamos de la cultura mexicana por eso los mexicanos somos tan poner al revés la situación trágica en, en algo chistoso y divertido hay más personas que tenemos y vamos alcanzando un nivel de conciencia en el como tú acabas de decir hace un momentito me descubrí en cinco ok yo te diría qué quieres hacer con esos cinco quieres darle il, vuelo a la hilacha y continuarle con esos cinco eh, características o quieres decir a ver espérame pues esto no está padre y voy disminuyendo uno a uno a lo mejor ya dejo de quejarme a lo mejor ya dejo hablar a los demás y, y me vuelvo menos egocéntrico. A lo mejor me empiezo a alegrar. ¿Qué pasaría si me alegro por los demás, por el logro de los demás? Entonces ya empiezo a generar un nivel de conciencia y ya empiezo a entender qué pasa si yo cambio esas actitudes y las convierto en lo opuesto. Claro. Pues lo importante es entender, una, pues que no somos perfectos, somos seres humanos con emociones, con altibajos, pero lo padre de todo esto, amigos, doctora, estarás de acuerdo, es que trabajemos en el día a día nuestro mejor yo, porque siempre podemos superarnos y mejorarnos a nosotros mismos, aprender y concientizarnos, y créanme que tanto la doctora como una servidora lo hacemos con mucho cariño, tratar de compartir esta información, pues para trabajar y para tener un mundo mejor, más, más fluido, más eh, armonioso, ¿verdad? Entonces esperemos que todos trabajemos, yo me comprometo a trabajar en mis cinco puntos tóxicos, nos comprometemos en ello y, y pues ir buscando la mejor manera de hacerlo, y si lo hacemos con una profesional que nos pueda orientar, que nos pueda retroalimentar, qué mejor. Doctora, ¿cómo podemos este, contactarte? ¿Cómo estás ahorita atendiendo para que quienes nos están viendo puedan, puedan seguirte? Ah, Puedo pasarte mi número de teléfono. Es el 322-135-0519. Estoy a sus órdenes. Y también en tu página, ¿verdad? De... La página feliz. se llama Healing, Healing Heal. Home. Healing, Home. Healing Home. Uh -huh. okay. A sus Muy órdenes. Bien. Pues, Muy bien. Pues muchísimas gracias. No sé si algo más que falta por agregar, por añadir para, para integrar todo este tema de la toxicidad. Pues quizás solamente la pregunta de reflexión. ¿De qué te diste cuenta para el, los radioescuchas? ¿De qué te das cuenta...? que te gustaría eh, que siguiera ocurriendo en tu vida eh, en el desarrollo de sanas relaciones o de una saludable distancia con la pareja actual que tienes y que quizás te diste cuenta que lleva estos comportamientos a tóxicos arraigados y pues darte cuenta que tienes libertad para ser feliz, que para eso naciste, para disfrutar y ser feliz, no para estar bajo el comando de una persona con comportamientos tóxicos en tu vida. Así es, solo tenemos una vida y hay que disfrutarla. Pues ella es la psicóloga Norma Angélica Valenzuela, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu información y por compartir tus conocimientos con nosotros. Por ahí tendremos más temas también muy interesantes que estamos preparando y que pues por aquí estarán. Lo bueno es que pueden ver, regresar esta entrevista ver desde el inicio hacer anotaciones y compartirlas. Doctora, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Nos despedimos a través de Radio Switch. Switchense con información 100% propositiva. Muchísimas gracias.